Si el, si el bosque dice que la mayoría son azules, ese punto lo va a poner azul. Si el bosque dice que la mayoría son blancos, ese lo va a poner blanco. Eso es como lo hace el Random Forest. ¿No? Eh, ya, creo que ya acabé. ¿A bueno, tiempo o no a tiempo? Súper a eh. tiempo. Creo que ya lo último que la última página creo que decía gracias o algo así o adiós una, una cosa así rara ¿no? una de esas cosas que le pongo al final ya, mire ven esa era la última no este, gracias entonces eso es este eso es nada más un, una probadita de las cosas que más se usan ustedes para esto de los niños, ¿no? Para pues gracias. gracias gracias a Rosario, a Rosario. Sí, sabes que pues, quizás sería bueno, no sé si este curso, a lo mejor después, la de Maxent para entender un poco más o por ahí platicamos después. Porque justo ayer estábamos viendo ese artículo de, de Warren y jugamos con estas cosas de los acaíques, o sea, los criterios de información para seleccionar modelos y se basa en penalizar por número de parámetros y presencias. Entonces... Como que lo dijimos muy en general, pero nos hace falta entender más de dónde, o sea, ese archivo de lambdas Pero ese Warren lo único que dice es, la beta, la beta que trae el que uh -huh. es su parámetro de regularización, uh -huh. lo va modificando. y Cuando ustedes modifican esa beta, uh -huh. esos coeficientes que salían en la T, P, T cuadrada, sí. se bajan, ¿no? Sí. Se atenúan, son más pequeños. Sí. Pero también llegan a bajarse tanto dependiendo de cómo, cómo manejas la beta, llegan a bajarse tanto que desaparecen algunos parámetros. Entonces, cuando ya tienes 80 lambdas y le subes a la, le subes a la beta, te bajan, te va a quitar varias lambdas, unas 20 o 30. Y eso hace más generalizable el modelo. ¿Cómo lo digo? No sé si esa es la palabra correcta. O sea, es más fácilmente eh, aplicable a otro, sobre todo si quieres hacer proyecciones, ¿no? Sí. O lo quieres... Eh, aplicar en otra región geográfica o